Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de en Cinematografía Cine. a través del programa de Fomento al Cine, Cine Mexicano. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a una edición más de su podcast favorito. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Como ya saben, esto es un eh, proyecto paralelo eh, del Festival de Ultracinema que, eh, pues como todos nuestros los Escuchas, o sea, las tres personas que lo escuchan saben perfectamente que acaba de pasar nuestra edición número 11. Estamos muy, muy contentos de, de, lo, de los resultados. Y bueno, pues eh, esto, esto sigue, la vida sigue, ya se acabó, ya se nos pasó la depresión post-ultracinema. Y pues bueno, ahora tenemos, pues voy, iba a decir invitadas, pero no, digamos, tenemos una invitada especial y además tenemos a alguien que es de casa, que había estado ausente precisamente por estar trabajando... Eh, bueno, ausente entre comillas, ¿no? Ausente entre comillas. Ausente del micrófono, quizá. Pero eh, igual trabajando pues, en pos del festival, en pos de la Giro Ultracinema. Recuerden que estos capítulos de aquí hasta que se acabe el mundo serán patrocinados por la Giro Ultracinema con el gracioso auspicio de nuestros queridos amigos del Incine. Por favor, eh, renuévenos el, el apoyo, porque los amamos y amamos lo que hicimos con su apoyo. Y bueno... Eh, pues nada, quiero presentar primero que nada a mi queridísima y extrañadísima productora de este podcast, aunque siempre se nos olvida por mencionarla, siempre estamos llorando porque eh, la productora anterior, Daniela Garrido, pues la tuvimos que ascender a directora de la gira, igual eh, con mucha chamba, pero ya dirá, bueno, desde, desde, desde atrás, desde muy atrás, jalando los hilos para que este podcast y para que muchas cosas sucedan en el sino, no pues no le da tiempo, ¿no? Entre, entre, entre eso y lidiar con la vida cotidiana, pues siempre está ahí presente eh, de, de manera eh, más que virtual, espiritual. Querida Yadira Gutiérrez, desde Tijuana, ¿cómo estás? Todos en Intracinema te amamos. Sabes, sí, sí, sí, sí, sí, ¿Cómo estás, querida? Súper bien, sí, como dices, pues había sido, bueno, fue... Ya estamos a punto de terminar la gira. Ya, ya, ya. Hoy, Se hoy podría que estamos, decir que... Espérame, perdón, ya diré, Hoy que estamos grabando este podcast, como todo el mundo sabe, pues lo grabamos con anticipación. Hoy estamos aquí en Morelia para la magna pues, pues, eh, función de cierre de la gira ocasional. Entonces, pues nada. Archivo Cordero. Ya, exacto. Gran película de Gabriela Zamorano. Sí, pues súper contenta de volver ahora sí que a los micrófonos. Eh, ha sido una gran labor la que todo el equipo de ultracinema se ha aventado para la gira. Aunque no estemos todos, este, ahora sí que cotorreando aquí en el podcast, pues sí eso, ¿no? Como bien comentas, tejer los hilos para que cada una de las personas que nos apoyaron con las sedes de la gira, cada uno de los realizadores también, varios de ellos y ellas nos acompañaron. Y pues bueno, aquí estamos de regreso para cerrar con broche de oro la gira. También, pues, bueno, este, entre la producción del podcast y la producción de algunos de los eventos de la gira aquí en Tijuana, pues, sí, la verdad que fue un súper un súper evento eh, muy especial. Y sí, definitivamente, Team Cine, espero que esté contento con los resultados porque creo que cumplimos de más. Con creces, con creces. Con y, creces. Bueno, entre las muchas cosas que has estado haciendo para, para el festival, pues, bueno, por supuesto, te tienes que lidiar con tus con tus propios proyectos, y además, eh, pues presentando y tratando de, de, de buscar con él. O sea, totalmente contagiada del espíritu ultracinema, nos, nos traes ahora una súper invitada desde el otro lado del charco, pero muy cercana a tu corazón por, por el proyecto que trae, ¿no? Nos acompaña sí, desde, desde Barcelona, Rosa Gabriela Chávez. ¿Cómo estás, Rosa Gabriela? Hola, ¿qué tal? Eh, estoy muy bien, pues muy agradecida por la invitación y bueno, pues también celebrando con ustedes eh, esta presentación en la que estás ahorita y que en la que estás ahorita, Michael, allá en, en Morelia. Y bueno, pues bueno, pues súper contenta de que unamos estas tres latitudes entre Tijuana y Barcelona y de corazón Venezuela, por supuesto. Y, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Sí. Eh, eso, agradecidísima Buenísimo, Rosalía Pues ahorita platicaremos del proyecto que, que traen entre manos, Yadira y tú hmm. Y que por supuesto tiene que ver con, con el audiovisual eh, diferente, ¿no? ¿no? No el tradicional, no son películas de ficción, no son películas normales, tradicionales Ya, ya platicaremos un poquito y antes de, de llegar a ese punto, me gustaría que nuestra querida Yadira pues, nos contara esta, esta, este doble papel. Ahora sí, ahora sí que te explotamos al máximo, Yadira, te pusimos a chambear doble, y pues nos ayudaste a, a coordinar no uno ni dos, sino toda la semana de, de Ultracinema, actividades en Tijuana, Tecate, Mexicali, y, y creo que ya no, no llegaste a esta y a Rosarito. Ay, sí, la verdad que sí me quedé con las ganas. La <risas> Me quedo bueno. mucho con las ganas, pero para la próxima gira con, muchas, con mucho gusto vamos a llegar por allá. Y es que pues Baja California cada vez crece más, ya tiene más municipios. Está San Quintín, obviamente. Está San Felipe. No, bueno, yo ya no sé, ya estoy hasta un poco perdida, la verdad. Pero sí, eh, estuvo súper bien. La verdad que creo que fue una experiencia muy gratificante eh, en Tijuana tuvimos, tal como dices, este, por parte de la gira ultracinema, la selección de cine mexicano, la selección de, de cortometrajes eh, para la infancia de cine experimental. Y, pues, muy chida para mí esa experiencia fue muy bonita porque, pues, en Tijuana no tenemos la costumbre del matiné para los más jóvenes, pequeños y pequeñas de la casa. Y creo que es una costumbre muy linda el poder tener una matiné un domingo por la, por la mañana y poder este, apreciar del buen cine con los más jóvenes y las más lindas de la casa. Y, este, y estuvo súper chido porque, pues bueno, yo tenía mucho miedo por, por lo mismo, ¿no? Como no hay ni, ninguna función dedicada a las, a las infancias en la ciudad, tenía como este temor de que pues nadie fuera a llegar. Ya sabes, esos miedos que nadie entiende, excepto que te dediques a esto de la exhibición de películas, tu peor pesadilla. Y pues no, o sea, en realidad sí llevo gente, tuvimos la fortuna de que el Centro Cultural Tijuana fue una de nuestras sedes y pues los fines de semana tienen varios eventos eh, para, para los niños y las niñas. Sin embargo, el fin de semana de Ultracinema, de la gira Ultracinema en el Secut, eh, no, no había. Eh, nada planeado, no, como que lo dejaron como libre para que las, la gente que pudiera asistir en ese horario a la cine, a las, al secut al Centro Cultural, pudiera apreciar la función. Y sí, en efecto, pues estuvo súper padre porque, pues bien, como que no sabían de qué iba la onda, ¿no? Así como que entraban un, puesto, un poco como que, ¿qué, ¿qué es esto del cine experimental, ¿no? Y a la final, pues se formó un diálogo súper rico en la sala los y las jóvenes estaban súper entusiasmadas, comentando como que cuál fue, lo, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que más les conmovió. Un chico que tendría que tal vez unos 13 años, me estaba súper emocionado y me decía como que, no, pero es que me encantó, porque es que en las películas que yo veo, me obligan a sentir, me, me guían las emociones, y aquí fue todo como un descubrimiento y me sorprendí. Y me gustó y no lo conocía y yo también lo puedo hacer. Entonces fue como una cosa muy linda. Igualmente, eh, pues debo decirlo, eh, hubo, hubo cortometrajes que acapararon la atención, ¿no? Como siempre, el cortometraje de Gabriela Granados fue así como que a las mamás, ¿no? <risa> Todas las mamás estaban ahí como que, ¡ay, qué hermoso! Y bueno, entonces pues fue muy conmovedor, eh, creo que cada uno de los cortos te detona alguna emoción, ¿no? Algún recuerdo, alguna vivencia y pues fue lindo compartir eso con los más jóvenes de la casa, la verdad que sí, estuvo muy chido. Y pues bueno, yo tuve la suerte de que en ese fin de semana mi hija mayor me visitaba, así que se jaló también a todos sus compitas, al les a les amigues a la sala y estuvo súper chido, porque también era una cosa como que, bueno, pues ellos van a ver Marvel, ¿sabes? Entonces, este, fue muy rico, la verdad, la experiencia. Y también estuvimos eh, con la Giro bueno, Antes de que continúes, uh -huh. creo que estaría interesante recordarle a la gente que nos escucha y, por supuesto, contarle a Rosa Gabriela que como parte de la... Digamos, en, en Tijuana se intercruzaron la edición número 11 de... Sí. Una de las sedes en que se, se entrecruzó la edición 11 de Ultracinema con sí. algunas, algunas paradas de la gira. Y para esta gira lo que, lo que de alguna manera nos propusimos fue, un poco nos obligan a pensar en otros públicos fuera del público habitual. Digo, nosotros sabemos que el, el cine experimental es en gran medida cine de nicho, ¿no? De gente interesada que quiere conocer un poco más. No es así como para el gran público mayoritario. Pero, eh, pues bueno, nos, nos propusimos crear una selección de trabajos eh, experimentales pensando en, en, en los más pequeños de la casa, ¿no? en las infancias. Entonces uh -huh. eh, hicimos esta selección de trabajos, que la verdad no es por nada, pero fue muy, muy exitosa. Nos la pidieron de muchos lugares y en gran medida la, la reacción fue así, similar a lo que dice... Ya claro, hubo lugares en donde se pararon los chamacos y dijeron, y aquí no empieza la película, ¿no? O sea, esto, justo es eso, como decías, están acostumbrados a otras narrativas, están acostumbrados a otras eh, formas de, de, de, de trabajar con la imagen y, y, y no terminaron de entender que todo lo que vieron eran diferentes películas, pero es parte del proceso, ¿no? Es parte del proyecto que nos, que nos llevó a, a compartirlo en estos espacios y, y justo, insisto, es en gran medida porque... Eh, el INSIN está interesado en esto que es la, la formación de públicos. Claro. Nos, nos obligó a pensar de manera distinta del cine experimental. Al creo, que, creo que es muy acertado eso. O sea, sí, la creación tal. de públicos es fundamental. Es sí, una es clave. De forma de confort. Porque yo sí decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No? O sea, eh, nos daban opciones de distintos públicos a los cuales, por supuesto, ninguno estaba cercano lo hemos dicho abiertamente, ninguno de esos siempre, este, el, el más cercano eran los, los, los, las infancias, los chamacos, y aún así, ¿no? Así como que con todas las dudas del mundo, dijimos, bueno, pues estos cortos creo que pueden funcionar. Y funcionaron. Y al final, y al final funcionaron, qué maravilla. y sí, funcionaron y funcionaron muy bien, y grandes nombres de personajes que están haciendo desde hace muchos años cosas en México. Que, que no se imaginaron, por ejemplo, Daniel Valdés jamás se imaginó ver su corto Enfrentado con Naomi, este, con Naomi, ¿no? No inf infancias. Con, Ajá, con, okay. la, porque no es no es un público para el que eh, estén acostumbrados a pensar. Entonces eso estuvo interesante. Esperemos que ahí en, en en la muestra que ahora sí podemos si quieres hacemos una pequeña pausa dentro de tu relato ya dirá y vamos a ir revisando uh -huh. para que Rosa Gabriela no se nos aburra. Pero que no, nos eh, yo aquí estoy anotando <risas> datos eh, y escuchándolo súper interesada también. Eso es algo bueno, que pues, sí puede... pues también eh, pensando en que es sumamente necesario que exista el cine experimental porque es un desacondicionante ¿no? de, de lo que es esa estructura impuesta de lectura de imagen que no es la más acertada porque no es orgánica. O sea, es un tipo de lectura que está bien, pero hay muchas otras más. Y en parte el cine experimental ayuda a, a abrir ventanas eh, mentales, por lo menos, ¿no? que expandan diferentes formas de comprender de sentir y de percibir las imágenes que te rodean o lo que te rodea, que al final todo es imagen. Totalmente. Sí, sí, sí, es muy importante, o sea, de verdad, yo estuve súper contenta, me dio muchísimo gusto, me quedé con más ganas de llevar esta selección de cortometraje experimental para las infancias a otras de nuestras sedes, pero sí, o sea, de verdad, y, y hablando del corto de Daniel Valdés, pues fue uno también de los más... ¿Sabes? Es que todos, güey, cada uno de ellos tenía como algo que te movía, ¿no? La sencillez, ¿no? Del corto de Daniel, pero te queda, te queda, ¿no? Como grabado y dices, coño, no sé, están súper lindos. También el de Nicolás, güey, es que hay tantos trabajos ahí de Naomi Human, tuyos también, también como que la raza se emocionaba cuando veía como todos estos... Eh, cómo decirlo, como collage, ¿no? De cine mexicano, que a la final, claro, claro que lo vimos, creo que hasta Capulina sale, ¿no? O sea, es que definitivamente sí era como que todo lo que veíamos cuando éramos niños. Entonces, pues no. sí, la verdad que estuvo súper lindo y como parte de la gira también estuvimos en la Casa de la Cultura de Tijuana con el Simón del con el Desierto de Simón, con Simón del Desierto. Ahí está. Dios mío, estoy perdida. Es el ahí va, desierto, ahí va. El desierto de Simón. El desierto de Simón. Con el desierto de Simón y también, como que fue como un... O sea, ¿cómo? ¿Cómo que podemos reapropiarnos de una película de Luis Buñuel? ¿Cómo que Silvia Pinal es mi actriz principal? ¿Cómo que la voy a poner a bailar como a mí me dé la gana? ¿Cómo? Y, y luego la, la mesa, ¿no? La mesa de reflexión estuvo súper rica quienes no nos escucharon en el podcast, pues no sean así, vayan y busquen el programa especial que tuvimos de El Desierto de Simón aquí en la ciudad de Tijuana en la Casa de la Cultura, porque bueno, a la hora de la hora cada uno de los creadores y las creadoras comentaban como cómo fue su intervención, su participación, pero todo iba como muy entrelazado, ¿no? Como como dice Rosa Gabriela, a la final estas prácticas son orgánicas, ¿no? Entonces, se atraviesa con lo que vives, con lo que te rodea, con el cuerpo, ¿no? Y, y fueron reflexiones muy ricas, fueron reflexiones muy ricas al, al, en torno a la película original, en torno a eh, cada una de las, de las reapropiaciones de las distintas personas que participaron en la película colectiva, y pues bueno, también fue como un, ah, no sabía que eso se podía hacer, ¿no? Como que una película hecha por muchos directores y directoras y de, de cualquier parte del mundo. no Y que esa vaina de que de pronto tú pones a, a hacerle una carta astral a Luis Buñuel o sea, y, a, y, a, y al, a Simón del Desierto, ¿no? es como que de verdad que dio para mucho. Entonces esas dos actividades que tuvimos en Tijuana para, como parte de la gira estuvieron súper bien. Ya, ya esperamos con ansias la gira eh, 2023. Sí, gracias, La verdad es que sí, estamos súper contentos. Tú sabes perfectamente, mejor que nadie, que nuestra, nuestra, no nos vamos a morir hasta que no podamos, podamos hacer un cinema total, completamente en Tijuana, porque sabemos que tiene mucha onda la ciudad, tiene una, eh, pues una, hay muchos creadores, tanto cineastas como músicos, como de todo tipo de artistas, ¿no? Como una un caldo de cultivo ahí muy, muy, muy interesante y que de alguna manera también es lo que supongo que atrajo a Rosa Gabriela. no Ahora sí, si quieren contarnos un poquito en este, en este momento de, de pues qué es lo que se traen entre manos, ¿no? Eso. Bueno, comentas tú o comento yo. Bueno, nada más voy a decir algo chiquitico y después vas tú. va Que yo le había dicho a Michac que el podcast no estaba completo porque no habíamos invitado a artistas venezolanos. Toma sí. ya, muy bien. Sí, sí, sí, sí sin duda. Entonces, Agarra. ahora que tenemos esta súper invitada especial, Rosa Gabriela Chávez, que nos va a hablar un poco de El Avispero, Eso. Eh, Rosca sí. y sobre todo eh, el, el festival eh, de videoarte hecho en Venezuela, este, que es la razón por la que nos conocimos Eso. y por la que hoy estamos aquí. Este creo que al fin lo logramos y espero que sea la primera de muchos y muchas más. Lo Pero será, Rosa, lo será. Gabriela, Rosa Gabriela, antes de que te arranques eh, en, en segunda y te vayas de filo, vamos a tener que hacer una pausa comercial porque bueno, nuestros vale. reclaman y, eh, y si no, pues no le podemos pagar su vida de, de lujo y placeres mundanos al maestro Bunta. allá en Montreal al cual le mandamos un saludo, hoy, hoy se dio el lujo de batearnos, de decirnos, no, no, es, es domingo, yo no trabajo los domingos, entonces no voy a estar. También aprovechamos para mandarle un saludo a las ex conductoras de este programa, qué pena que se enteren por el, por el podcast que ya están despedidas, Carla González en la Ciudad de México y Camila Perales en La Paz, Bolivia. Ya re renegociaremos sus contratos. Ahí eh, eh, tuvimos un, des un, un descubrimiento en ese podcast que mencionas ya, día día. Basilia se perfila como buena candidata para, para con conducir. Lo malo es que no, ella, no bebé, no. ella no nos dejaría hablar a los demás. Ella tendría que hacer sola el podcast. Pero bueno, pues, una revelación de, de Basilia. Le mandamos un saludo enorme hasta... Mexicana, la turista Basilia. Ay, <risa> sí. Bueno, ahí la, este, la cuestión sí lo platiqué con el maestro Bundy y me dijo no, quién sabe si nos deja hablar, habría que hablar? <risa> pensar, porque bueno, en fin, regresamos en un instante, no se vayan, sigan, sigan aquí, nada es original, el podcast más pirata de las redes. <risa>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 Y bueno, pues regresamos a Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, después de esta breve pausa comercial obligada, porque el maestro, el desobligado maestro Bunt hoy no se presentó a trabajar. Hoy dijo, es domingo, no voy a, no voy a estar, entonces no, no, no nos vemos obligados a meter comerciales. Pero bueno, entonces estábamos en que Rosa Gabriela nos iba a contar qué onda con el avispero. Yo siempre digo que eh, cuando Ultracinema se hizo itinerante, lo que buscábamos justo era ir de ciudad en ciudad picándole al avispero. Entonces viene, viene ah, mira. muy a modo. Cuéntanos todo, Rosa Gabriela. Eso. Eh, pues sí, somos, eh, digamos, un grupo de gestores culturales que inicialmente parte de Venezuela, ¿no? Eh, nuestra sede física está en Venezuela. Tenemos una residencia de arte allí. Y bueno, digamos que en un inicio gestionábamos artistas, ¿no? Y tratábamos de eh, concentrarlos en una escena nacional. Sin embargo, ya ahorita tenemos más como intereses de, de hacer conexiones y de redes internacionales. No solo de Venezuela hacia afuera, sino ir gestando redes también a nivel internacional y bueno, pues que, que surjan también una trama y se vaya moviendo de forma orgánica, ¿no? Eh, respecto a lo que es el festival, eh, es un festival que nace de la iniciativa de querer escuchar y ver conversaciones ¿no? eh, de las que surgen entre artistas en Venezuela. Eh, y conversaciones, no digamos en el sentido literal, sino más bien ver que, cuáles son sus producciones. Y este festival eh, comulga, ¿no? en, en él comulgan una serie de obras que hablan de la calle, de la política, del cuerpo. No hay mucho cuerpo cuando... cuando Usualmente se transgrede al ser humano casi siempre la primera cosa que se toca es el cuerpo. Entonces, bueno, hay, mucha, hay mucho touching por allí. Es una selección muy interesante que, que, bueno, que mueve y conmueve, eh, donde mucho de lo que es el reflejo latinoamericano se puede evidenciar allí. ¿no? Es un latido común y que se extrapola actualmente a cualquier sentir de, de cualquier sociedad, porque pues, todas las sociedades ahorita están muy convulsas, ahorita no, na, nadie escapa de, ni de ningún virus, ni de ninguna guerra, nada. O sea, ahorita todo es lo mismo ya. Y bueno, <coughs> la intención es eh, ampliar los discursos emergentes actuales, eh, cruzar fronteras, borrar líneas, eh, ampliar el tejido, ver que otras conversaciones fluyen también, eh, expandir el criterio, y bueno, quiero mencionar que la imagen de que, o la persona que hemos elegido como artista imagen del festival este año es una artista venezolana que se llama Sandra Vivas y tiene más de 40 años de trayectoria, es una artista multidisciplinar, que actualmente vive en la isla de Dominica. Eh, pueden consultar su obra. Eh, también, pues, mucho cuerpo eh, y eso. Pues, eh, tratamos también de generar una estructura de videoarte latinoamericano que, que se pueda de alguna forma entretejer en nuestro sentido común, de a poquito a poco, ¿no? que es lo mismo que, que están haciendo ustedes, Ultracinema, como tratar que de a poquito a poco, de, de, de vueltica de tuerca en vueltica de tuerca, se vaya gestando otro tipo de criterio y de, y de entendimiento de imágenes y de, y de pulsiones, que, que las comprendemos de por sí. Nosotros como seres eh, comprendemos eh, diferentes capas de... Bueno, pues de, de, de creatividad, que bueno, que ya luego con el tiempo, dependiendo de, de quienes nos gobiernen o de nuestro propio empuje, pues vamos puliendo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos haciendo el esfuerzo con Yadira y pues contigo, Mitchell, para, para que se dé a conocer el arte venezolano y pues obviamente eso empujar más todo lo que es lo experimental y otro tipo de de formas de comprensión de la imagen. Pues qué maravilla. Siempre de, desde que empezamos la itinerancia también empezamos a, a buscar conexiones con nuestros hermanos latinoamericanos. Hemos tenido colaboraciones con festivales y muestras de por allá, de, de Chile, de, de Argentina, donde Argentina no es cierto, todavía no, de, de Sí, Ecuador, Colombia Uruguay, Uruguay sí. pero siempre nos había quedado ahí esa cuota esa pendiente ¿no? de encontrar a alguien en Venezuela que estuviera haciendo cosas eh, similares, digamos en, el, en la misma línea de, de, de, de, de pensar el cine distinto y pues bueno, qué maravilla que hay aquí a través de Yalía te, te encontramos Rosa Gabriela y bueno, ustedes tienen pensado ya muy pronto ¿no? mostrar esta, esta selección de trabajos eh, venezolanos ahí en Tijuana, ¿por qué no nos cuentan un poquito más? Ah, Ay. ah ya, mira. Sí, sí, la sí. Sí, pues fíjate que estuvo súper fino porque, pues bueno, ¿sabes qué Esta vaina de.? O sea, a mí me encantó la invitación de, de realizar este festival en Venezuela, porque, pues, de en Tijuana, porque, pues, primero uno, aquí no se ve el cine venezolano, ¿no? Aquí no se ve nada del cine venezolano. Ni del actual, contemporáneo, ni del clásico, ¿no? Y yo tengo muchos años, bueno, pasé muchos años intentando lograrlo. O sea, escribí cartas a Titir Mundachi. Ya ni me acuerdo cómo se llaman. Que si el, cen, el CENAC, ¿se llamaba CENAC? El Centro de... Ya ni, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Amazonia Films, Las Villas del Cine, yo le escribí a todo el mundo como diciéndoles, mira que estoy en Tijuana, que aquí no se ve el cine venezolano, que hay una comunidad venezolana, hay una comunidad colombiana también que tiene como mucha como momentos de encuentro ¿no? con, con la comunidad venezolana y pues nada, intentando, pero nadie me peló o sea, definitivamente nadie me peló ni siquiera me devolvían los correos, no me los respondían, bueno, se me dejaban en visto, pues, por decirlo de una manera. Entonces, siempre fue como. Tenía muchas ganas de, de, de poder armar, así como aquí se ve la semana de cine francés, la semana de cine alemán, ¿no? La semana de cine. Coño, la semana de cine venezolano. Entonces, pues, hasta ahora no se había logrado. Y pues, bueno. Eh, tú sabes que hablar de Venezuela es como hablar de muchas cosas, ¿no? Y también es hablar de muchas cosas desde el punto de vista de, de quién lo está hablando, ¿no? y desde dónde está posicionada esta persona que habla de Venezuela. Entonces hay como muchas versiones, hay muchas idealizaciones de qué es Venezuela, de qué está pasando en Venezuela, se romantiza también como las posturas políticas, ¿no? Y, y eso no es Venezuela también, ¿no? Exactamente. Y, y esta onda de los chavistas y la oposición, ¿no? Y... Los chavistas que nunca han vivido el chavismo, los chavistas que hablan desde Tijuana del chavismo, ¿no? Entonces, son como muchas cosas que, que como que hay que discutir y hay que hablar y que creo que el festival nos permite hacer eso, ¿no? Nos permite hacer esto. Estas piezas nos dan la oportunidad de repensar en qué es ser venezolano, qué es vivir en Venezuela, qué es el arte en Venezuela, qué se está haciendo y sobre todo... este ¿Qué significa ser artista en Venezuela ahorita? Tal como el avispero lo, lo, lo postula ¿no? y, y nos invita a repensar en ello. Entonces, pues bueno, el hecho de que pues, Venezuela es lo que es y cada quien tiene su versión, el caso es que muchos y muchas de las venezolanas, artistas venezolanas, no residen en Venezuela. ¿no? Hay muchísima gente que emigró. En realidad, la diáspora venezolana es una cosa impresionante. A mí tú me preguntas y yo tengo panas en donde sea. En Japón, ya tuvimos aquí Lesatjes, también aquí presentes en Ultracinema. En Ámsterdam, Hugo Palmar, que es mi Finlandia. gran amigo. ¿Ah? Hasta en Finlandia. Helsinki, sí, en donde, donde tú te imagines, hay un venezolano. Entonces, eh, en este final. caso... Dicen que los, los mexicanos son como la humedad, ahí donde sea, me imagino entonces que los venezolanos son el doble. No, sí, somos el doble, nada más que nosotros somos forzados, somos una humedad forzada que tuvimos que desplazarnos de una manera pues impresionante, o sea, sin precedentes, sin precedentes, ¿no? Y pues bueno, viendo lo positivo de todo esto, pues hay mucha gente haciendo cosas interesantes en todas partes del mundo pero hablando desde el que es ser venezolano ¿no? y también dando muestras de el arte venezolano o el arte hecho por los y las venezolanas. Y en este caso quien nos conectó fue Hugo Palmar, que se encuentra en estos momentos en Ámsterdam y yo pues fui rumi de Huguito, estudiamos juntos derecho, tenemos una amistad de más de 20 años. Y pues bueno, muchas historias en común, mucho, mucho cariño, de verdad creo que debimos haber invitado a Huguito también a esta plática. Y Hugo me comentó, bueno, Hugo y yo estamos como conectados por el amor que nos tenemos, obviamente, la historia compartida, pero en estos momentos como que conectamos mucho, como que yo he conectado con gente que veo que está haciendo vainas parecidas a las que yo estoy haciendo y que está explorando, ¿no? Estas distintas vertientes que son contemporáneas pero que coño yo ahí como que hugita no mames y entonces ya no nos empezamos a compartir cosas y una de las cosas que me compartió fue eh, que el avispero visitaba eh, este este espacio que tiene o bueno en el que él participa en Ámsterdam no y pues nada nos presentó y creo que de ahí hemos tenido como religiosamente encuentros los domingos por la mañana <risa> Ups, muy rico levantarme con Rosa Gabriela, tomar un café de manera virtual, lamentablemente, esperamos que algún día sea de manera presencial. Eso va, eso, eso viene, ya dile. Sí. Ya, bueno, ya, ya yeah. créeme que todas estas reuniones los domingos del 2022 traerán sus frutos. Claro que sí, Y este, y ya lo estamos cocinando, que es lo peor. Ya estábamos mm. hablando de que, bueno, ¿y en qué fecha vienes tú para México? ¿Y claro. ¿tú? Y no sé qué. Entonces, este ha estado súper lindo porque a partir de esa conexión, tan, pues, tan de tanto tiempo, ¿no? Este cariño ya tejido con, con Hugo, me presenta Rosa Gabriela, Rosa Gabriela me habla de su proyecto y yo digo, coño, esa vaina tiene que venir para Tijuana. Entonces, pues, gracias al universo logramos eh, conseguir una fecha Aquí en la Cineteca Tijuana, la casa de todos y todas y todes, este, y vamos a tener una función de este festival de videoarte hecho en Venezuela el próximo 6 de diciembre a las 8 de la noche en la uh. Cineteca Tijuana. Pues qué Entonces, sí, súper contentas porque la verdad, te digo, o sea, aquí no se ve nada, no se ve cine venezolano, y estas piezas que conforman eh, el festival hecho en Venezuela, de verdad que creo que pueden dejar muy claro todas estas dudas que mencionaba al principio, ¿no? A pesar de la idea con la que tú estés, ¿no? Como que de la romantización o de la idealización en la que tú te encuentres, no importa de qué lado del, del, del bando estés, como que te aclara eso, ¿no? O sea, eh, hay piezas como. No sé, es que también es como que también veo como muchos ejes que se encuentran. Yo no sé si para la selección cuáles fueron los ejes, o sea, más bien desde la convocatoria, ¿no? Desde la convocatoria, ¿qué era lo que ustedes buscaban? Sí, la, la, esta selección parte de una convocatoria abierta que se hizo solo para artistas residentes dentro de Venezuela. Justamente porque nos interesaba mostrar qué es lo que se está haciendo por artistas que están adentro ¿no? de esas tierras que, que arden y que no paran de arder. Eh, realmente digamos que entre los cinco jurados lo que hicimos fue dejar que ver también que, que era lo que vibraba sin sin entratejar mucho, ¿no? También ver cuál es el latido natural de lo que fluye allí actualmente. Eh, y bueno, la, las piezas que son la muestra, que son 12, son las que pues, de alguna forma detonan diferentes vertientes de una realidad que es latente para diferentes tipos de, mira, grupos sociales, digamos. O sea, también pasa que indistintamente del grupo social en el que te encuentres, mira, si no tienes agua, no tienes agua, ya está. Si tienes que pasarte una marea para buscar gasolina, tienes que pasarte una marea para buscar gasolina y ya está. Tengas o no tengas, o sea, eh, hay realidades que, bueno, que puedes de alguna forma subvertir o no. Y bueno, pues también eh, hago aquí como abro un eje, ¿no? Eh, comentando de que existe la posibilidad de que en un futuro con Ultracinema o contigo, Yadira, eh, se de la opción de una beca para algún artista residente en México que vaya a Venezuela, ¿no? Y vea, y esté en la residencia becado por un mes. Y vea, bueno, pues depende de obviamente la naturaleza del trabajo que quiera desarrollar. Vea y viva la realidad. Yo no tengo nada que decir. Yo tengo mi opinión, lo que yo viví, ¿no? Y lo que te puedo decir que veo de acuerdo a las personas que yo tengo. Qué que bueno que viven esa realidad. El año que viene voy a, voy a estar allí entre febrero y marzo, ¿no? Y te puedo mandar fotos y te las puedo compartir. Pero bueno, por ahora esa es la invitación más próxima a una realidad que les dejo. O sea, existe la posibilidad de que tejamos sigamos tejiendo redes y de que se beque a un artista para que vaya a Venezuela. no Habría que ver por becas, no sé cómo vamos a mover cielo y tierra, pero bueno, eh, las posibilidades de que se vaya y se viva lo que ocurre allí, allí están. Eh, Sé que, por ejemplo, la época que, en la que estuvo Hugo, en la que estuve yo, que fue hace unos siete años más o menos, entre cinco o siete años, fue una de las épocas, unas una crisis súper complejas, ¿no? Y pues sí, muchos decidimos comenzar a latir desde afuera y desde afuera alborotar la tierra para remover también un poco lo que sigue adentro, ¿no? Y también está eso de que, bueno, no necesariamente a Juro tienes que estar afuera, afuera, sino que puedes estar adentro y afuera, ir y venir, residir entre dos y tres lugares, ¿por qué no? O sea, no a Juro tienes que estar dedicado a un lugar 25 años de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hay diferentes opciones ahorita, incluso... Anteriormente no se contemplaba lo virtual, o sea, hay diferentes formas de, de poder vivir y de compartir y de extenderse. Entonces, bueno, eh, esta selección es una posibilidad de extender la realidad venezolana actual, ¿no? De, viéndoles de diferentes ejes, porque hay diferentes tipos de artistas, unos que tocan más lo, lo corporal, ¿no? porque es por allí donde más, más les ha afectado toda esa realidad que les rodea. Hay otros que hacen apropiaciones de imágenes de, o, o de videos tomados de redes y estos videos son obviamente muy convulsos de, de pues, imágenes también muy conflictivas que han ocurrido y que obviamente son allí pues, muy latentes en Venezuela. Hay de todo, hay de todo y bueno, pues la intención es justamente eso, generar una, una polaridad mental, porque actualmente siento que hablar de blanco y negro ya no. Sí, no, no, no es posible y, y creo que justamente esa es la palabra, ¿no? La actualidad, o sea, realmente uh -huh. este, eso es lo que se está viviendo, es la realidad, perdón no la actualidad, la realidad, la realidad venezolana que no se, puede, no se puede ocultar, ¿sabes? Está allí, está en esos trabajos. Yo cuando vi las piezas que conforman este festival, verga, pues, ¿para qué te digo? A mí se me revolvió todo, ¿no? Se me revolvió todo porque son súper son fuertes, te llevan hasta allá, ¿no? Te, te, realmente eso, te sumerges en la realidad de un venezolano, de una venezolana en la actualidad. Y pues obviamente me, me conmovió muchísimo, ¿no? Me conmovió muchísimo. Esta mañana antes de reunirnos los volví a ver y fue muy loco. porque Dije, bueno, los voy a ver, este, me voy a preparar un cafecito, me voy a dar una ducha y me voy a sentar a platicar aquí con Rosa Gabriel y con Micha de, de, los, de lo que acabo de ver, ¿no? Y de pronto me, me levanto y quiero hacer el café y no sale gas. Y dije, a la madre, ¿no? Y después voy al baño y, no mames, el agua está helada. Estamos en, en, en otoño, aquí, ¿no? Te lo dice una eh, mexicana que, como dice Chabela Gar Vargas, na nazco donde me da la rechingada gana. Y pues obviamente yo soy una mexicana que nació en Mexicana, que soy venezolana. Y, este, y llego y hace un frío de es un frío horrible aquí, estamos en otoño, pero pues yo viví una eterna, una eterna primavera, un eterno verano, eh, por 15, por 17 años en Venezuela, ¿no? y aquí este otoño me está matando, no quiero pensar en el invierno, entonces era in impensable meterme a bañar con el agua tan helada, y acababa de ver los cortos, y yo, claro, es que yo viví esta vaina también, sabes, yo viví lo que es no tener gas, y yo aquí hago una llamada y en 15 minutos me traen el gas, ¿sabes? Mm. Pero ¿cuántas personas hacen fila y te lo hice? Por dos noches, para poder cargar gasolina para tu carro, ¿no? ¿Cuánto se paga? El hecho de poder, coño, tener agua, tener luz, tener internet. Son privilegios que la gente dirá como que, ay, sí... Pero no, yo definitivamente aprendí también como, bueno, yo no voy a terapia, pero tengo muchos amigos y amigas que, que, me, que me lo recuerdan, que me recuerdan lo privilegiada que soy, ¿sabes? Y que, y que me hacen agradecer cada mañana cuando tengo luz, cuando tengo internet, cuando tengo agua y cuando tengo gas, cuando tengo un carro, cuando tengo gasolina, porque son vainas que cuando camino por la calle sola, ¿sabes? Y puedo andar uh -huh. con mi cámara y con mi celular, porque son cosas que no viví, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, y que yo me vine hace 15 años. Hace 15 años estaba relajado. O sea, hace 7 años que tú saliste, como lo acabas de decir, pues fue una de las crisis más complejas. Y yo creo que en la actualidad, ¿no? Que no estamos allí, pues también es demasiado como duro hablar de lo que no estamos viviendo, pero pues no es nada fácil. Y creo que estas piezas te muestran, ¿no? Lo que lo que los artistas y las artistas venezolanas están viviendo, ¿no? Y que y que es su realidad, su cotidianidad. Empezando como pues también como que también veo como que en los cortos hay como ejes que tal como dices, no se planearon, o sea, está el cuerpo presente, pero también siento como el control, ¿no? Siento un control este en cada una de las piezas de una u otra manera se ve, pero también está como este modo de hablar de la carencia, de las dificultades, como lo hacen los venezolanos, que solo los venezolanos lo pueden hacer. Cagados de la risa, ¿sabes? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? Sí. Y reinventando y Darle la vuelta la cosa. Darle la vuelta, sí. Y, y es maravilloso, de verdad, que yo invito a, a todas eh, las personas que nos escuchan para que, por favor vengan el próximo 6 de diciembre a la cineteca a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche. Pusimos a las 8 de la noche porque después dicen, oye es que salgo de trabajar a las 6, no voy a llegar. Bueno, 8 de la noche, van a tener tiempo, no me digan que el tráfico de Tijuana está horrible, sí lo está, sí lo está, pero vengan, hay tiempo suficiente, nos tomamos una chela, ponemos los cortos y hablamos de estos trabajos que de verdad que dejan mucho que decir. A, a mí ya diría, se me hace un, un acierto grandísimo que, que hayan hecho la convocatoria contada a artistas que viven en Venezuela, porque justo digo lo lo acaban de mencionar. Ustedes mejor que nadie para saber cómo la realidad venezolana se vive desde fuera, que no, no es exactamente lo mismo. No lo será Exacto. jamás. Exacto. Por sí. más que lleves Venezuela o cualquier país en tus venas, sí. no vas a poder eh, reflejarlo de, de la misma forma como. Y aparte otra cosa que se me hace increíble, que es justo de las bondades, maravillas y genialidades que siempre hemos hablado del cine experimental estas carencias que pudieran tener los artistas en Venezuela comparado con lo que tú ya decías con los múltiples privilegios que pueden tener otros artistas venezolanos fuera de Venezuela para, a, e hizo que estos artistas pues, volcaran toda su creatividad y con todo o sea no sé, no sé, un programa pirata o, o bajarse videos de YouTube esas alternativas que quizá otro artista venezolano en otra parte del mundo no hubiera considerado. Entonces, eso me, me, parece, me parece un acierto fantástico, porque sí, podrían haber abierto la convocatoria ¿no? a los artistas venezolanos del mundo, sí. pero no sería tan cercano a, a, a, al, al, al meollo del asunto, sí, sí, como, como lo es ahora, ¿no? Como lo es ahora. Yo solo quiero decirle a Rosa Gabriela que, que extienda la, la, la convocatoria de, de esa... Este, de esa beca que van a dar, pues para los que no tenemos nada que hacer en el arte, ¿no? Nosotros queremos ir a conocer Venezuela nomás, ¿no? Igual podemos llevar nuestra camarita, y ahí sí me apunto. Entonces, sí, la neta, yo también voy a aplicar. <risa> yo quiero regresar. No, y, y, y digo, ahora sí que ustedes, eso también está, está padrísimo, que ustedes que están de, del otro lado puedan eh, de alguna manera contribuir a, a que se sigan generando producciones audiovisuales distintas, que se genera un espacio, que es como surgió Ultracinema, lo hemos dicho cientos de veces. Como no había quien en México exhibiera cine experimental de manera decente, profesional y, y seria, pues se tuvo que generar ese espacio, ¿no? Así, así nace el, el, el, el proyecto. Entonces está buenísimo que ustedes, digo, desde afuera, con las posibilidades que les da eh, su trabajo y sus conexiones, pues generar este espacio para que el mundo conozca lo que se está haciendo en Venezuela. Está, está fantástico. Aquí en esta alta tribuna, pues nos comprometemos al próximo año a incluirla dentro de las actividades de, de cinema Y sí. si se pueda compartir en, en otros espacios, pues estaremos ahí este, y, eh, con toda la, la, la, la actitud porque sí nos parece que esfuerzos como este, que, que surgen de esa necesidad de, de, de, de que las voces sean escuchadas, pues siempre haremos eco, ¿no? Siempre haremos eco de de este tipo de esfuerzos que sabemos de primerísima mano, que, que solo echándonos eh, lo que hablábamos un poquito, Rosa Gabriel, antes de entrar al aire, eh, de, de conectar con gente que está en tu misma onda, en tu misma vibración, y, y, y en realidad, digo, mejor, ahorita estamos hablando de ustedes que son venezolanas, pero si fueran senegalesas, si fueran, yo qué sé, yugoslavas, pues tendríamos que hacer, sería el mismo compromiso, porque estamos hermanados, o sea, en realidad estas fronteras eh, son eh, el maestro Bunt estaría ahorita diciendo por la unidad eh, de, de, de, de la creación experimental latinoamericana, saben cómo es de, de, de, de, este, de clavado el maestro Bunt, pero sí, de alguna manera es, también nos ayuda a trascender estas fronteras ¿no? a trascender y, y a hermanarnos con mayor fortaleza entonces aquí estamos puestísimos para, para compartirlo después de, digo ahorita está en Tijuana y esto está suena tan, tan fantástico que sí se tiene que compartir en más es más espacio, ¿no? Entonces, por ahí estaremos pensando cómo, cómo hacerle de entrada. Sí. Y seguramente ya, ya aseguramos espacio en la siguiente edición de Ultracinema. Sí. Para, para esta muestra de, de audiovisual. Sí, de... tiene que estar, tiene que estar. De verdad que sí, sería súper lindo. Yo siempre pensé que el avispero y Ultracinema podrían ser aliados. Me da mucho gusto eh, que el día de hoy se concrete, se conozcan y se creen estas. estas eh, propuestas para un futuro cercano la residencia en, en venezuela zona genial este y bueno y también creo que sí es importante que que ultracinema tenga este tipo de, de de pues de piezas que reflexionan sobre lo que es ser latinoamericano no porque si bien hay mucho material que se hace eh, pues o se presenta no a nivel internacional de vaya de artistas eh, que se encuentran en todas partes del mundo y que mandan sus piezas a Ultracinema, pues siento yo que sí falta ¿no? presencia de Latinoamérica, entonces creo que sí sería súper lindo. Y pues bueno, yo podría hablar de las piezas toda la vida, pero creo que lo más interesante sería como si nos pudieras hacer como un breve resumen, Rosa Gabriela, de las artistas y de las artistas que nos acompañan, bueno, que conforman este, la muestra tal vez no hablar tanto de las piezas porque pues nos tomaría una hora más o más pero pues bueno yo yo podría decir que son muy simbólicos no o sea algunos son mucho más eh, abstractos y, y algunos son un poco más duros no este en cuanto a lo que es la realidad y la cotidianidad del venezolano en Venezuela pero, pues bueno, eh, a mí me encantó Domesticación, este, me encantó Devorando a Bolívar, Plomo, eh, Comunión, ¿no? O sea, son, son piezas que de verdad te quedan así como que... Bueno, creo que mi favorito, ¿cómo cuál será? ¿Cuál es el que no me, el que no me acuerdo? Echamos el de la gasolina. ¿Cómo se llama? Plomo. Plomo no es, ¿verdad? Plomo no, es de Caracas. Sí. Bueno, lo interesante es que todos los artistas que acabas de nombrar, todos son de diferentes generaciones. Uh -huh. Es decir, hay artistas que tienen entre 25 y 47 años, 50 años. Y bueno, ahí desde los que son realizadores audiovisuales que medianamente no son tan conocidos, pero muy potentes, son muy potentes, hasta ya artistas que digamos que son representados o que están consagrados de alguna forma. Eh, entonces también el eje que, que los hila particularmente no es la estructura en donde están ellos colocados dentro de un circuito, no sino que más bien el hilo eh, es eso, más bien como un conductor allí orgánico que es simplemente lo que acontece y bueno, y es lo que se muestra y, y bueno, esta producción que van a ver ahorita en Tijuana ya estuvo en Madrid, eh, estuvo en Chicago. Estuvo ahorita en Lituania, va a estar en Estonia. Eh... En Mérida. Llego. Exacto, ahorita está en Mérida y cierra clausura la semana que viene. Mérida, Venezuela. Exactamente, Mérida, Venezuela. Gracias. Ah, yo dije Mérida, Yucatán. qué pasa? No? Aclaración. No, primera <risa> sí. vez que viene. Ah, no, también estuvo en Ciudad de México, ¿verdad? Estuvo en Ciudad de México, sí. Uh -huh. sí y sí, bueno, sí. con Huguito también en Amsterdam. Exactamente, estuvo en Ámsterdam, sí, eh, y bueno, es eh, todo eso en menos de dos meses, la verdad que ha sido todo un poco volátil y bueno, ha sido la naturaleza que ha tenido y es la naturaleza en la que nos hemos adaptado también, como que hay veces que el que... No sé cómo, si les ha pasado, me imagino que sí, como cuando conoces a alguien o bueno, pues hay veces que surge como esas conexiones en las que te quedas allí y bueno, son dos horas, son dos horas, son cinco días, son cinco días. Entonces bueno, como con el festival ha sido un poco como, ah, como una energía muy poderosa porque al final sientes que tú estás promoviendo esas voces, ¿no? Que laten. Y que, que son una posición de vida allí, que tú también representas eso y que, bueno, que, que hay una responsabilidad de, de promoverlo, de impulsarlo, de que se sepa y de que de, se quiten también nubes alrededor. Y bueno, el, pues el que quiera ir y sentir, pues bueno, va, que vaya y se coma sus tostones con su empanada de cazón y su cervecita. Ay, está? Dios mío. Claro. Coño hasta pienso en volver a comer pescado cuando dices empanadas de cazón, chao. No, pues qué, no, no. qué maravilla, qué bueno que, que se concretó que está finalmente eh, a unos días de suceder esta presentación de, de estos cortometrajes venezolanos en Tijuana y pues bueno a los a la, iba a decir a los venezolanos no a toda la comunidad que, que allá en Tijuana que les gusta el cine. Diferente el cine que se, que se piensa desde fuera de la caja y después de lo que nos han platicado y no se les antoja ir, no sé qué tienen en el corazón, ¿no? En la cabeza. Entonces, por favor, vayan, vayan, aprovechen esta oportunidad única de, de ver estos trabajos de, en, en el Centro Cultural Tijuana y recuérdenos las fechas ya día. 6 de diciembre, 8 de la noche, Cineteca Tijuana, les esperamos. Buenísimo y pues eh, nos encantaría poder seguir platicando muchísimo más con ustedes y bueno ya diera nos debe la mitad de la reseña de en Tijuana pero bueno ya tendremos oportunidad de platicar con más calma de esto ahorita bueno era aprovechar para eh, platicar a, a, a un poco más a fondo con Rosa Gabriela acerca de, de este genial proyecto y pues bueno nada más nos queda despedirnos y reiterar esa invitación para que Vayan al Centro Cultural de Tijuana el 6 de diciembre a ver esta muestra de, de, de arte venezolano. Eh, chicas, para despedirnos, algo, unas palabras finales. Ya me acordé de cómo sí. se llama mi favorito. ¿Cómo, cómo? Es que todos son buenos, la verdad, pero no, es que cada uno tiene como su vaina especial, ¿no? Pero este relato es objeto no identificado sin gasolina. Coño, es que como buena Maracucho sequía, no me podía gustar otro, sí, de Sequiel, de Sequiel Carias. Eso, perdona. Sí, la neta que. Sí, me encantó porque Carías, ¿cierto? Porque, pues bueno, es que Maracaibo está en mi corazón. Y, y coño, es que sol, hay cosas que solo pasan en Maracay. Y este video <ríe> es la. Bueno, ahí dicen después también, y que mira, no es solo en Maracay, esto también pasa en Carora. Pero bueno, este los maracuchos son una cosa no, los maravinos las maravinas ya va ya va son una cosa seria una cosa seria Buenísimo. sí pues no súper contenta de verdad este muchísimas gracias Micha por siempre la colaboración a apoyarnos en la difusión este de este evento es súper importante para nosotras pues que la gente se entere que vamos a traer el festival lo vamos a estar difundiendo por distintos medios este, ahora que ya tenemos la fecha este, concreta, ¿no? ya la tenemos este, apartada. Y pues nada, agradecerle a Rosa Gabriela por la confianza de, de traer este festival, de prestarnos esta, este festival y de, y de poderlo compartir también con, con la comunidad tijuanense que creo que hace mucha falta, hace mucha falta eh, pues eso, salir de nuestra caja y poder observar otras realidades y repensar, ¿no? Nuestra realidad también. Rosa Gabriela, unas palabras finales antes de que se nos corte esto. Bueno, yo súper agradecida y este, bueno, eh, también eh, ampliando las ventanas y las posibilidades acá, pues en España tienen las puertas abiertas con los inventos que quieran y que bueno, estén dentro de mis posibilidades como productora y como gestora. Eh, en Venezuela, por supuesto, también tienen puertas abiertas con los que los puedo ayudar. Eh, y bueno, pues simplemente agradecerles la recepción y, y esa amabilidad por, por difundir el arte venezolano que al final es la misma es el mismo latido y, bueno, pues conversamos también y dialogamos cosas parecidas que nos mueven y nos conmueven. Así que, bueno, pues súper agradecida. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Rosa Gabriela. Gracias, Yadira. Eh, nosotros nos escuchamos en la siguiente. Esto fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.